Efecto mamadera, feliz cuatro meses mi vida, la beba de Luciana Salazar está inmensa y muy bella. Posiblemente Marley fue quien logró que los bebés se convirtieran en uno de los grandes temas de discusión en el mundo del espectáculo cuando convirtió a su hijo, el pequeño Mirko, en toda una estrella mediática. Consciente de que se generaba un gran impacto en las redes sociales, las revistas más importantes comenzaron a dedicarle mucho espacio al tema y eso hizo que numerosos bebés se hicieran tan famosos como sus progenitores. Hoy, todo el mundo sabe, por ejemplo, que Luciana Salazar, la escultural modelo, cantante y actriz tiene una hija llamada Matilda Peró. Lo que pocos recuerdan, es que la niña cumplió sus primeros cuatro meses de vida. Para festejar ese hito, Luli compartió una serie de fotos y videos realmente muy tiernos que generaron toda clase de comentarios, especialmente de mamás y abuelas que están fascinados con la beba y no pueden, ni quieren, ocultarlo. Punto centrado Pablo Florida Bellísima DVD Punto centrado Viajes Chinchillas es realmente hermosa. Punto centrado Sol Serra tiene una belleza de beba.